participación vía telefónica de nuestro querido amigo y hermano Rafael Soliano Iroh, quien es el presidente de la asociación de comerciantes de la provincia Duarte, y hoy su participación viene a hablar en nombre del comercio en sentido general de toda esta provincia Duarte. Hermano, saludos, bienvenido a Contaño Diario. Sí, saludos, muy buenas, a muy buenas a todos los demás presentes por allá y saludos a todos los televidentes que sigan aquí a de este espacio hermano. La intención de hacer contacto con usted, Rafael Soliano, es con la idea de que nos describa eh, esa, ese llamado, ese pedido que ustedes hicieron ayer al gobierno el dominicano a través de un documento y en nombre del comercio de toda la provincia Duarte, con relación a la llegada, ¿verdad?, le pido de las eh, eh, pruebas rápidas a este punto. Sí, así es, definitivamente no es un decreto para nadie la, la situación precaria sanitaria que está viviendo San Francisco de Macorís. Y el sector como, como así como toda la población de San Francisco de Macorís y de la provincia de Huata en general, estamos todos preocupados y vemos cómo se nos mueren familiares, amigos, relacionados, muchas veces con los síntomas del virus pero sin diagnóstico alguno, entonces eso es algo bastante preocupante debido a que la Organización Mundial de la Salud recomienda a los países que realicen pruebas de manera masiva, porque esa es la única manera de nosotros poder aislar a los pacientes que son positivos y aquellos que no son, que no tienen ningún tipo de resultado. Es decir, con eso ayudamos a mitigar lo que es la continua propagación del virus. Nosotros aquí estamos Francisco con de creo, la autorización de créditos para nadie. Hay una gran lista de personas que están esperando por las pruebas, que personas que tienen más de dos semanas, otras que tienen hasta tres semanas esperando que tengan las pruebas. Inclusive estamos en conversación con la directora provincial de salud, la doctora la, la Mayna Vigo, y con la directora regional de salud también. Ellas me comunican que han solicitado más de mil pruebas para San Francisco de Macorís, pero apenas se le han entregado 50 en las últimas 24 horas. Entonces, no estamos viendo cifras certeras en las estadísticas del Ministerio de, la de la Salud Pública. ¿Por qué? Porque no se han realizado las no pruebas. Es por esto que San Francisco de Macorís se tiene en estos momentos de manera urgente de que el Ministerio de Salud Pública Realice con una de manera masiva, no necesariamente con pruebas rápidas, con otro tipo, con otro tipo de pruebas, puede ser la PCR, pero que se diagnostiquen las personas para aislar a aquellas personas con caída de las que no la cintura emitida es lo que tanto nos afecta. Eh, eh, Rafael, eh, tienen ustedes, eh, ese documento fue emitido en el día de ayer por parte del Comercio de la Provincia de Duarte. Eh, ¿Siguen haciendo apretos para recibir respuesta para tener respuesta por parte del gobierno de ver si a esa petición que hace el comercio en este momento de aquí de San Francisco de la provincia de Duarte. Sí, ese documento se emitió ayer, eh, fue elaborado por la Asociación de Comerciantes de la Provincia de por la Cámara de Comercio y Producción, eh, por UCENOR, que aglutina todas las asociaciones de comercio, ya a través del Consejo Nacional del Comercio y la Federación Dominicana de Comercio comunicado que se hizo pública en los medios locales en el día de ayer, pues llegó a las manos de las autoridades a través de, del ministro Montalvo. Es una petición que no la hacemos nosotros, el sector comercio. Estamos viendo cómo ustedes también a diario están pidiendo que se realicen las pruebas en esta Macorís. Estamos viendo cómo todos los diferentes sectores, aparte de los comunicadores y del comercio, están reclamando que se realicen las pruebas, porque es una necesidad muy necesaria podríamos malinterpretar y podríamos pensar que quizás el gobierno está un poquito más lento para no ocultar los casos de San Francisco de Macorís. Muchos podrían pensar que bueno eso sería para que las personas interpreten que la situación se, se está controlando. Pero la realidad es otra. Necesitamos que se revisen las pruebas para poder tener un diagnóstico correcto sobre lo que está pasando en nuestra provincia para ejecutar planes efectivos para poder erradicar este virus. Bueno, pues ahí está, ahí, ahí está el llamado hermano. Muchas gracias por compartir con nosotros a través de este medio para toda la región, el país, el mundo, esa petición que hace el comercio de la provincia de Huarte en nombre de la Asociación de Comerciantes, de señor de la Cámara de Comercio y Producción, y, y Todas las instituciones que agrupan el comercio en toda esta provincia, ojalá, que tal cual está exigiendo, está pidiendo el comercio que acceda el gobierno a enviar lo más rápido posible esas pruebas eh, para que, como muy bien enseñada pues o se determine realmente qué tantas personas van a infectar en San Francisco de Macorís y proceder entonces al aislamiento que, que, y al protocolo, llevar el protocolo para evitar que siga el contagio del coronavirus. Muchísimas gracias a don Víctor por permitirnos expresarnos y a todos toda los equipos técnicos que ahora conocemos. Gracias. Bueno, era el Rafael Soriano Pino, que es el presidente de la Asociación de Comerciantes de la Provincia de Duarte, hablando en nombre del comercio de toda esta provincia, eh, donde reiterar exige sí, el comercio que las autoridades envíen pues, las suficientes cantidades de pruebas a este pueblo para de esta manera poder determinar realmente cuántos son los que están positivos, porque qué no para los que están positivos, pues proceder entonces al aislamiento protocolar que se exige para evitar de esta manera poder cortar la cadena de contagio que ha estado afectando de manera muy dura, muy dura, la provincia de Duarte que se mantiene puntera, lamentablemente, aportando la mayor cantidad de muertos producto de este covid 19. Al día de ayer, hasta el último boletín emitido por el Ministerio de Salud Pública, eran unos 25. Hoy podrían ser más, porque en el día de ayer murieron otras personas, otros flancos macorizanos impactados por el.